Los sonidos del español. C. C. Con C se escribe cuchara. Cuchara. Con C se escribe camisa. Camisa. Con C se escribe caballo. Caballo. Con C se escribe casa. Casa. Con C se escribe camión. Camión. Con C se escribe caimán. Caimán. Con C se escribe coco. Coco. C. C. K. K. Co. Co. Ku. Ku. c, se, se. Casa. Casa. Coco. Coco. Cuna. Cuna. C, C Caballo, Caballo Cadena, Cadena Colores, Colores Calendario, Calendario Cabeza, Cabeza Cabra cabra, caja, caja, caminar, caminar, cama, cama, camisa, camisa, cámara, cámara. Cangrejo. Cangrejo, conejo, conejo, cometa, cometa, casa, casa, cantar, cantar, canguro, canguro, carpintero, carpintero, Cuaderno, cuaderno, caracol, caracol, cuchillos, cuchillos, carta, carta, cocodrilo, cocodrilo, cal, carro café caja coco comer cocinar codo copa cual cuba Cubo, cuna, cuño, cama, cara, cabra, cacao, casi, Copo, coro, colocar, cocinar, computar, cura cupo, curi. Curar. Curva. C. C. Con C se escribe Cecilia. Cecilia. Con C se escribe cerdo. Cerdo. Con C se escribe celular, celular. Con C se escribe cerezas, cerezas. Con C se escribe cincuenta, cincuenta. Con C se escribe cine, cine. Con C se escribe cerro, cerro.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 c, c, cebra, cebra, cebolla, cebolla, cepillo, cepillo, cien, cien, cesto, cesto, cerezas, cerezas Cisne, cisne. Cinturón, cinturón. Cinco, cinco. Círculo, círculo. Científico, científico. Centavo, censo. Cerca, Cerdo, Cerrar, Cinco, Cinta, Circo, Cisne, Civil, Cena, Cerveza, Cenicienta, Celia, Cebra, Cien, Ciencia, Cigarra, Cielo,